clubes de ciencia es una fundación en los cuales ellos se destacan en cuatro áreas en esta oportunidad les voy a hablar sobre los talleres intensivos que se van a realizar en enero 2020 bueno en estos talleres van a venir expertos de todas partes del mundo para hablar temáticas ciertas temáticas en relación a ciencia y tecnología y cómo se puede emprender en base a eso y este, estos talleres son tanto prácticos y teóricos en los cuales uno puede desarrollar eh, las ideas que se les van a dar entonces son eh, 15 eh, clubes en los cuales eh, uno puede aplicar a cualquiera de esos. En mi caso yo quiero eh, quedar electo digamos, en los clubes porque me gusta mucho, ya participé en la segunda versión de clubes de ciencia y aprendí muchísimo. Eh, es una oportunidad muy increíble el conectarse con otros jóvenes científicos que les guste eh, justamente lo que es la ciencia y la tecnología. Poder emprender otros proyectos, poder eh, siempre eh, poder generar nuevas ideas y apoyarnos entre nosotros para generar eh, y hacer realidad nuestros proyectos, nuestras metas como tal. Eh, también es algo genial porque uno aprende muchísimo de todas las áreas, incluso si estás en la, en la universidad, cierta carrera y aprendes algo que no está nada relacionado a tu carrera, igual te sirve muchísimo para tu vida cotidiana. Entonces, algo increíble que se puede hacer en donde eh, unimos como todos los esfuerzos de todos los chicos que están interesados en la ciencia para hacer algo productivo por nuestra sociedad, por Bolivia. Eh, igual, este, porque generamos mucho conocimiento, generamos eh, jóvenes emprendedores que eh, son el futuro y creo que son los que van a liderar justamente el futuro de Bolivia. Y estos clubes de ciencia, digamos, te preparan justamente para eso, ¿no? para que cuando te toque agarrar la batuta a ti, el liderazgo de, de Bolivia, estés justamente preparado y sepas cómo afrontar eso. Y bueno, básicamente es la razón por la cual yo quiero participar, porque es interesante, es genial, me gusta muchísimo y siempre que salgo de un evento, digamos, que hace clubes de ciencia, siempre me siento muy inspirado y siempre eh, prosigo a nuevas... Eh, nuevas metas, nuevos proyectos que me propongo y siempre están como en constante crecimiento y bueno, este igual por clubes de ciencia igual digamos tengo ciertos mentores que me ayudan justamente a desarrollar esas ideas, a complementarlas, a pulirlas entonces es súper genial eh, igual les invito digamos, a todos ustedes que puedan participar en clubes de ciencia, es algo increíble la convocatoria se cierra el 30 de octubre, así que no pierdan tiempo y vayan a clubesdecienciabolivia.com y, y apliquen